Existle Puebla. Nueva vía en desarrollo. Bueno, nuevo proyecto en desarrollo. Está chingón. ching Chingón. Mande. ¿No la desarmo? Ah. Bueno, eso que vieron se llama el Texistle y es una zona nueva de escalada que se está desarrollando en Puebla. Aquí les estoy mostrando cómo llegar desde el Rocódromo Fusión. Lo que tienen que hacer es ponerle en el Google Maps que van a Santa Lucía, Cosamaloapan en Puebla. Y bueno, es como ir a Tlisco por la carretera pues, de paga o federal, como ustedes quieran ir a, ir a Tlisco. Y bueno, en la zona de restaurantes hay una vuelta que se da ahí a la izquierda, que por eso puse aquí el, el mapa, eh, bueno, el street view. Y bueno, pues nada más es cuestión de ir siguiendo el camino, lo que les dice Google, eh, hay señal todo el tiempo y hay este, pues así GPS todo el tiempo, ¿no? No está tan retirado. Y bueno, es un pueblito donde no hay nada, nada. O sea, habrá como dos tienditas, dos misceláneas y ya no hay restaurantes, no hay nada. Y bueno, aquí les estoy mostrando la vista satelital. Esa sombra que se ve, esa es eh, la, la pared. Y más o menos ahí por donde tiré el marcador este es esta zona que es donde estamos viendo ahora pues nada más es así un spot para estacionar los autos un poco apartados del camino y, y así para poder ir a, a escalar ¿no? entonces una vez que dejas los autos es una caminata de más o menos bueno, entre 30 y 40 minutos que hay que hacer para llegar a en sí a la zona de escalada ¿no? aquí estamos subiendo un poco entonces ya dependiendo de cómo estés de condición, pues puede que se te haga muy difícil o difícil o, o fácil, ¿no? En mi caso no estuvo tan complicado, pero pues también hago montaña, entonces pues sí, es menos complicado que la malinche en la parte difícil. Y bueno, aquí ya llegamos, es un poco el overview para que vean la vista que hay. Se está desarrollando activamente, entonces hay vías de dificultades, creo que desde 8 hasta 12 y también hay multilargos entonces eso está muy interesante de esta zona eh, la están armando un, un grupo de personas, tanto del Rocódromo Función como de México como de más lados ¿no? entonces nuestro contacto es este Bernie Bernardo que él entrena ahí en, en el Rocódromo ¿no? también hay otro chico llamado Manolo eh, de Ciudad de México y bueno, entre ellos dos son como que los principales que están poniendo poniendo las vías. Si me estoy equivocando, pues ya ahí me dicen en los comentarios. <ríe> en fin, eh, la roca, ellos comentan que es roca caliza. Y bueno, es una excelente, excelente roca, o sea, no, no se desliza nadita. Está muy increíble. También está muy filosa, así que con cuidado ahí, porque pues sí, sí, si no agarras bien los dedos te puedes cortar la mano. Y de pies, generalmente nada más con que aprietes duro los pies, pues te pegas. Esto está muy chido. Como les decía también, hay multilargos, entonces que haya multilargos en Puebla está genial. No sé cuántos hayan puesto, pero... Eh, ese día que fuimos había uno de tres largos 10C entonces estaba muy bonito eh, ahí habrá tomas de, de cuando lo estuve intentando con otro amigo en fin eh, los chicos pues están armando bueno no es, no es barato armar las vías aproximadamente cada día tiene un costo como de 600 pesos andaban comentando y y pues ellos andan tratando de juntar fondos para ir armando las vías, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy bonito. Que tiene, pues, bastante amplitud. Ellos estiman que puede haber más de 100 vías. Y sí, o sea, sí, sí les creo. Está inmenso esto. Y pues, si estás en Puebla, estás súper cerca. O sea, es más o menos lo mismo que ir a Pericos de distancia. Saliendo desde el rocódromo. Pero... ...pues pasas por caseta, ese es digamos que un, un contra. Pero un super pro es, uno no hay mosquitos, en Pericos hay mosquitos todo, todo el día. Otro también no hay tanto solazo, o sea aquí ya me está dando el sol... ...pero puedes estar creo que como hasta las 3 de la tarde sin que te pegue el sol... ...por cómo está la montaña, entonces eso está chido. También pues la piedra no es resbalosa como la de Pericos... En contra, pues no hay tantas vías todavía, pero pues como están los chavos ahí armando y con los taladros y todo, es, son bastante accesibles, ¿no? Por ejemplo, había una vía que el, la primer placa estaba como a 4 metros y le dijimos, oye, este hermano, no mames, ¿no? Y pues sí puso una placa luego, luego, ¿no? Como a 2 metros. Entonces sí hay bastante accesibilidad de su parte y ahorita ellos están vendiendo boletos para una rifa de una cuerda y una magnesiera y varias cosas con la que están con lo que están tratando de fondear, pues seguir poniendo vías, ¿no? Ellos ahorita están viniendo pues casi todos los fines de semana, así que pues pueden contactarlos eh, o, a, o a mí, ya yo los contacto como, como gusten. También... Eh, están en la página que se llama TheCrack.com. The ahí pueden buscar Texistle. La manera en la que pienso Texistle es como decir taxista, pero chilangamente Texistle. Y con el Texistle. <risa> en fin, acá pueden ver la roca como tiene muchísima textura. O sea, está increíble. Y bueno, creo que ya los voy a dejar ahora sí con el audio verdadero. Lo que queda de video ya no es mucho. Pero pues solo una probadita de, de este spot que espero venir más seguido y grabar pues vías, ¿no? Con esto de el proyecto que quiero hacer de ir grabando pues las betas. Desafortunadamente ese día esta beta que estaba grabando eh, tuve una tensión y en una cuando sí la pude sacar eh, se me acabó la batería de la cámara. Aquí estamos haciendo los multis y bueno, creo que ya los voy a dejar ya de quedar nada más como un minuto de estamos viendo chicos, chao <risa> ¿cómo sientes? bueno esta parte es lo sabrosín lo que estás a punto de hacer pero tampoco nada del otro mundo 10A, 10B <laughs> venga pasti ¿Cómo ves? Pues tú, tú también si te lo quieres echar, pues dale Pero igual si te traes el nervio Pues mejor no para evitar cosas A ver, ¿cómo ves ahí? Pues es que bien. O sea, y esa opción también Bien, pastor Ahí en la raíz, a huevo A huevo, pasty Mira, te están tomando foto chingona, eh. Ponte verga.